Saludos cordiales con todos los que estén viendo este video. A continuación vamos a ver los ejercicios de la mano derecha. Los dedos que vamos a utilizar son el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo medio. La combinación va a ser el dedo pulgar con el dedo índice, el dedo pulgar con el dedo medio. puesto en práctica en la guitarra, que sería prácticamente de mi mayor. Estamos utilizando con el dedo, con el dedo número uno en el traste 1 de la tercera cuerda. El dedo número 2 en el traste 2 de la cuarta cuerda. Vamos a pulsar con el dedo pulgar la cuarta cuerda. Con el dedo índice la primera cuerda. Volvemos a pulsar eh, con el dedo pulgar la tercera cuerda. Y con el dedo medio la primera cuerda. Seguimos. Vamos a pulsar con el dedo. Pulgar la segunda cuerda y el dedo índice la primera cuerda. Hasta ahí tendríamos pulgar, índice, pulgar, medio, pulgar, índice. Esto vamos a repetir por dos veces. Sería, se escucharía así. La siguiente parte, vamos a pulsar el acorde de la menor, pero en este caso vamos a pulsar con el dedo 1. En la segunda cuerda del primer traste, con el dedo 2. En la tercera cuerda del segundo traste. Ahí vamos a comenzar con el dedo pulgar. En la tercera cuerda, el dedo índice. La segunda cuerda con el pulgar. El dedo medio, la primera cuerda. Luego levantamos el dedo número 1, entonces pulsamos la segunda cuerda al aire. Y combinamos con la primera cuerda. Luego tocamos la tercera cuerda pulsado en el traste 2 de la tercera cuerda. Y levantamos y tocamos la tercera cuerda y la primera cuerda. Y en este caso vamos a ir con el dedo 3 en la cuarta cuerda del tercer traste. Y regresamos a la posición del inicio. Sí. Entonces todo tocado al mismo eh, en una velocidad muy lenta sería. Con esto vamos a ganar lo que es la agilidad de la mano, eh, la mano derecha y un poco lo que es la coordinación de la mano izquierda.